Los cordiales PRIXLINERS de todo el mundo os habla en directo desde madrid luis eh, en esta ocasión estoy con silvia que ha venido el, hace dos días ha venido de perú ha venido para estar como voluntaria aquí en españa y, y quiere contaros vuestra experiencia es una PRIXLINERS avanzada porque ella conoció el canal estando allí en perú y gracias a toda la información que damos por aquí en youtube y en el grupo de telegram y en instagram pues vio ha dado el paso lleva insisto dos días en españa siempre recordaros que aquí os damos nuestra opinión personal la de silvia en este caso la mía personal y, y quiero también dar de las gracias a, por ejemplo a ana gonzález y a todos vosotros que estéis respondiendo muchos comentarios en, en, en los comentarios en youtube que no me da tiempo y los estáis respondiendo vosotros mismos quiero que hagáis ahora lo mismo vale en el chat y en los que veis luego el vídeo os saludo eh, poner en los comentarios lo que queráis y también responder otros comentarios que sepáis que podéis responder silvia nos va a hablar de su experiencia cómo ha sido su llegada a madrid su paso por la aduana Cómo ha, cómo ha sido el alquiler de la vivienda y cómo está haciendo para trabajar como voluntaria, que tiene un amigo que ya lo ha hecho en Valencia, pero recuerda, ¿no? Así Valencia. Es. Bueno, yo la voy a dejar que se presente y, y, y, y, y, y ya está, y saludo. A los que os estáis conectando ahora en directo en el chat, ¿vale? Y poniendo las preguntas hoy sobre todo relacionados con la visa de voluntariado y la visa de estudios, que Silvia lo está haciendo. Silvia, preséntate para que todos ellos te conozcan, los que no te hayan visto en Instagram, que alguna vez ella ha hecho consultorías por Así Instagram. Así es, tres veces. Hola, ¿cómo están chicos? Eh, Prislines, soy Silvia. Silvia, vengo de Perú, soy abogada de profesión. He llegado el día domingo a las cuatro y media de la tarde acá a España, Madrid. Eh, pues les cuento mi experiencia de, de cómo me fue al pasar aduanas. Eh, pues me fue muy bien. Eh, cuando llegué, un policía fue el que me entrevistó. Eh, Migración me dijo cuántos días venía y dónde estaba mi reservación, dónde me iba a quedar hospedada solo solamente las dos únicas preguntas que me hicieron para poder pasar en el cual pues eh, le dije que me iba a quedar unos ciertos días y que tenía ya mi reservación eh, por medio de la aplicación de Airbnb en la cual pues eh, me dijo que le mostrara y eso fue todo me dijo bienvenida a españa y pude pasar tranquilamente al llegar pues acá eh, tuvimos pequeños percances porque todavía no conocía todo lo que era el trayecto de metro y todo eso, pero eh, preguntando pude llegar ¿no? a tales estaciones y mi anfitrión, la persona que me va a atender hasta que me tiene ahora en casa, eh, me esperaba en tal estación, entonces eh, hice todo lo que pude para ser primera vez creo que lo hice bien, creo yo, porque pude llegar, me esperaron recogieron eh, la habitación es muy pequeña eso sí es muy pequeña pero eh, tiene las comodidades necesarias eh, como le decía anteriormente a, a Luis eh, me costó bastante cuánto costó económico. la habitación 1400 soles para los peruanos que sabemos aproximadamente fue en euros creo que son algo de 300 por un mes no por un mes por un mes, mes. Por un mes exactamente y bueno eso es todo lo que es con respecto a que a cómo he llegado acá a madrid y una de las cosas en las que he llegado es para quedarme no y he iniciado ya desde perú he estado iniciando lo que es el eh, buscando un voluntariado y, y has entrado como turista no ingresado como turista ingresado eh, como turista sin embargo ya desde perú he estado Entrando todas las aplicaciones y todo lo que ha indicado Luis en, y también investigando de otro lado comparando equilibrando ello y he logrado entrar pues a la página de haces falta falta punto .org. org así es y me han logrado llegar unos mensajes eh, la cual uno eh, tenía ya cita el día lunes o sea yo llegué el domingo al otro día ya tenía cita a las 11 de la mañana era una fundación el señor Jorge Caballería, apellida, me atendió súper amable, pero me explicó que su fundación no tenía nada que ver con visa de voluntariado. Fue honesto, al igual que yo, y le dije: Si este voluntariado me va a servir para sacar visa de voluntariado. si no, pues. Si no, no, porque no. necesitas un voluntariado que, que sirva para sacarte la visa. Así es. Y Oye, pues, Silvia, un inciso: ponedme like, por favor, Prilines, que alguno sí. de vosotros me ha dicho que es muy importante que pongáis like aprovecho este inciso para que lleguemos al máximo de personas y ayudemos al máximo de personas posibles y otro inciso rápido que hago el vídeo que hice ayer a ver el caso de dinamarca yo di difusión en instagram y aquí y yo lo que nos dijo nuri pues yo me lo creo ha habido algún comentario vuestro que me dice que no es así que en colombia eh, que se está muy bien yo he publicado el comentario he cambiado el título he puesto una interrogación porque tiene razón yo lo que me dicen los invitados es su opinión no es la mía yo, Nuri, que estaba en Colombia, dio su opinión de lo que le pasa en Dinamarca. Pues ahí, ahí que no haya visto el vídeo, ahí lo tiene, ¿vale? Y juzgar cada uno de vosotros mismos. Seguimos con Silvia, que es lo importante. Para los que os acabéis de incorporar al chat, saludos. Y ella ha venido a España con objeto de quedarse como voluntario. Cuál, ¿Tu plan así cuál es? es? Díselo tú directo mejor. Ya, sí, eh, sí. mi plan es así el el siguiente. plan maestro, por así decirlo. Mi plan es el siguiente: eh, hacer un voluntariado o un curso no un curso para sí, poder una de las ser. dos cosas las dos lo te valdrían no el exacto. voluntario lo bueno que no hay que pagar eso es lo bueno pero el curso te viene bien para algo que quieras estudiar en futuro claro el y que futuro. me sirva para de esta manera Silvia por cierto es abogada que no sé si os lo ha dicho claro en principio ¿Eh? pero claro te, para ejercer en España tiene tendría que hacer un curso también. así es ¿Vale? Es un y luego otro tema que tiene es el del trabajo no para ganar dinerillo mientras tanto con las si si estudio, tengo, tengo obviamente en el voluntariado obviamente que en el permiso del voluntariado por ejemplo que me dé la opción de poder trabajar y de esta forma poder sostenerme no sobrevivir y si en este caso de estudio yo de la misma forma para poder así este trabajar Silvia, ¿me vas a ayudar con los comentarios de los criminales claro, también? Supuesto. Estoy leyendo que Dani, por ejemplo, nos dice, buenas noches, soy de Ecuador. ¿Cómo podría poder emigrar a España? No tengo familiares, pero quiero ir a trabajar. Saludos, gracias. Dani, en lo que ha hecho Silvia. y Silvia aquí no tiene ningún familiar. No tengo. Silvia se ha venido como turista. Así Cuéntale es. a Dani, pero en, en un minuto, ¿cómo lo has <ríe> hecho? Para ponerle sí, a los criminales atrasados que se avancen. Bueno, lo primero que es es ver un voluntariado o, una, o un estudio, un curso que te pueda ayudar a quedarte más tiempo acá. Lo primero que tendrías que traer es tus títulos, en todo caso apostillados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu, de tu país. Y si no tiene títulos, eh, si no tiene estudios así avanzados, ¿qué podría pues, hacer? Podría eh, voluntariado, un voluntariado o un, curso, un curso también, ¿no? un, cu también un curso también daré. por ejemplo de inglés claro, de inglés o de, eh, de cocina de restauración muchas cosas de mecánica hay muchos cursos en los cuales él puede llevarlos y acomodado a ello no eh, trabajar en lo que sea necesario no para poder sobrevivir eh, eso es lo que le aconsejaría a David, ¿no? Ah, sí, Dani. Dani. Dani, tú puedes Dani. leer preguntas también que tú veas sí. que tú quieras. A ver. Podéis preguntarle a Silvia lo que queráis, sobre todo relacionado con la visa de estudios y el voluntariado, que ella ha venido. En principio se quiere hacer un voluntariado, pero no descarta. A ver acá hay una. Vale. Dice María Felizola. Hola Luis y Silvia, saludo desde Colombia. Quisiera saber si me puedes decir dónde te quedas porque voy a bajar a España pero no tengo dónde llegar. Pues yo te aconsejo, como a mí también me aconsejaron, es una habitación en, en la aplicación AirBnB. Eh, ¿Cómo conseguí este AirBnB? En un precio muy razonable, bastante económico, está haciendo una búsqueda este, intensa. Eh, estar ahí, ahí en la aplicación buscando porque muchas veces cuando es un lugar centro de Madrid cuesta más... Mira, Silvia... Pero si buscas, yo busqué un Me van a regañar, pero Silvia eh, ha encontrado un Airbnb por 13 euros al día durante 28 días, le está costando, hemos calculado, Así traducido es, a soles, 12, 13 euros al día y está céntrico, ¿eh? Porque ahora estamos en el centro de Madrid... ¿Cuánto sí. has tardado? ¿Cuánto has tardado en llegar? Pues nada, casi 15 minutos. 15 minutos ha tardado. Y está en, en una habitación payasola. Pequeñita, pero es para sola. Y cómoda. Y cómoda, 13 euros al día la ha costado. Pero ella nos dijo que lo buscó y lo rebusqué. Lo rebusqué, lo no rebusqué. es así lo primero. No es lo primero, exactamente. Obviamente. Ah, y también otra de cosas que les aconsejo cuando utilicen aplicaciones es que hagan filtros, más o menos de acuerdo a sus economías, este, el lugar, y como que vayan ahí tanteando. El, el, el No es solamente el primero, porque te vas a asustar con algunos precios de unas habitaciones. Entonces, yo les aconsejo que filtren y a la vez busquen siempre. Eso es un trabajo, que y, no creas. Es demanda tiempo. Claro. Esfuerzo. No, está claro que es un trabajo. El, la información es trabajo. Por eso si nos dice Rosa Paredes que cuánto dinero lleva. Bueno, que sí. ¿Cuánto le aconsejas que lleve? Vamos, bueno, pregunto. me pregunta. Lo primero que averigüé e investigué es que pedían 90 euros por día ¿no? Por que, día, si ingresas que, como que ahora son 95 si ingresáis como turista es que la visa de si estudiante es o de turista. de estudiante o de mm, voluntariado si la sacáis en vuestro país de origen no, no tenéis que sacar el billete del boleto de, de vuelta, vuelta, y, vuelta no. y tampoco hay que traer los 95 euros por día así es. ahora como silvia ha venido a sacársela aquí ha tenido que venir con el boleto de vuelta así es y con los 90 o 95 euros, euros que han subido por día, euros por, por día, día. Sí. oye por cierto el boleto de vuelta había mucha diferencia entre ida y vuelta y solo venida eh, pregunto si precio? lo en precio? Sí, en precio mm, no yo lo compré con seis meses de anticipación y me costó bastante económico Y el consejo es también comprarlo con todo mucha anticipación. Con anticipación, yo lo compré seis meses antes silvia empezó a ver los vídeos por lo que me ha contado hace seis siete meses sí, y decidió es. venirse a españa porque estaba en un trabajo allí en perú que no sí. estaba mal del todo no pero no, dijiste me voy a españa pues soy joven me voy yo solita a españa y acá estoy y acá está. por eso de verdad yo me he venido hasta aquí desde Ay, un pueblo gracias. a entrevistarla. Y mañana es su cumpleaños. <risa> ¿El viernes? El viernes. Ay, el viernes, es que no sé ya ni en qué día estamos. Ay, el Ay por cierto, que no se me olvide, seguimos con la entrevista. Hay una reunión de PRISLINES ah, en ¿sí Madrid es? el sábado, este próximo sábado, los que estáis ahora en directo, este próximo sábado a las 4 de la tarde en Metro Callao. Todos los PRISLINES que estéis en Madrid pues lo están organizando en Telegram, va a haber una reunión aquí en Madrid, en, en Metro Callao, a las 4 de la tarde, este próximo sábado, que es día este eh, 8. 8. 8 de febrero. Y hay otra reunión de, de Prislines también, pero esta vez en Buenos Aires, Argentina, también el 8 de febrero, pero a las 9.30 horas. vale A las 9.30 horas, AM, en Buenos Aires, Capital Federal, y según me habéis dicho, es en Avenida Rivadavia y Avenida Acoyote coyote si no lo digo mal coyotes, esquina sí. vale ahí tenéis una reunión o sea el próximo sábado hay dos reuniones de es una en madrid y otra en buenos aires capital federal la de buenos aires a las 9.30 y la de madrid a las 4 si lo estás viendo y estás en una de las dos ciudades 20 vamos a llevar esto al siguiente nivel silvia, 20. 20. silvia nos sigue explicando un poquito el plan ah, un sí. poquito que sí. porque luego le preocupa mucho también lo del trabajo ya le he dicho que aquí en limpieza y yo lo voy a decir, están pagando 10 euros la hora, pero ella no ha limpiado siempre me ha confesado que ella no ha limpiado, como mucho su habitación y ahí estamos, yo no digo en el peor de los casos, ella que has dicho, este lo he dicho, en el peor de los casos <risa> sí eh, bueno, inicié lo que es la búsqueda del voluntariado Igual, disparé, buscar, buscar, buscar. La insistencia y la perseverancia es clave ¿no? para todo. Yo se los aconsejo porque yo lo he, lo he hecho y lo he vivido. Lío, eh, Lío, te dice entonces, que cómo conseguiste pues, el voluntariado. Ah, es que algunos se van incorporando. Ya, perfecto. Eh, ¿Lo estás buscando en este momento? Haces Ingresa ahí. Eh, tienes que llenar algunos datos. Eh, tu perfil, te pon, te piden datos eh, para no, no nombre, dirección no sé, no me acuerdo muy bien qué datos, pero te piden, llénalos eh, luego empieza a buscar qué voluntarios más o menos se acoplan a ti a lo que tú te gustaría hacer y eh, inscríbete hay una parte verde ahí donde te indican inscribirse, inscribirse, te envían una confirmación a tu correo, indicándote que ya te inscribiste y que luego te van a responder si es que estás apto o no en muchos por ejemplo me decían bueno no has quedado no estás calificada pero en dos sí. y en dos le decían vente a hacer la entrevista aquí a madrid Y Así ha cogido es. el avión y se ha venido Así es. oye y diles aparte el, el tu amigo tiene un amigo en, en alicante o en valencia valencia que ha hecho el voluntariado ya en la cruz roja y ah, también vino de fuera también de perú claro diles es un poco perú. cómo lo ha hecho o enseñales un poquito cómo sí, lo ha hecho él por ejemplo eh, estuvo en valencia él fue físicamente personalmente a cruz roja en Valencia. Él había venido también de Perú, no? Claro. ¿Y cuánto llevaba? Más o menos por aquí, ¿lo sabes? Eh, más o menos. Estaba en los 60 días primero. Exactamente, ¿no? sí. Es que sobre todo los voluntarios os quieren ver. Bien personalmente o bien por los que, pero generalmente personalmente, ¿no? Así y es. Y él está en la Cruz Roja. Sí, Esa es la manera de hacer voluntario. Ya le han enviado ya le enviaron eso sí por ejemplo cuando te cuando él me ha indicado no que para ser voluntario eh, mayormente te van a pedir lo que es una dirección teléfono donde vives porque todo te va a llegar en casa tú te has evento. sacado ya la sim española con el número español que te ha costado Eso. 15 euros ¿me dicho? 15 euros en Yamayá. en Yamayé que tiene llamadas eh, y todo y lo ha aprendido en el grupo de telegram ¿no? vio en telegram así que les recomiendo que se ingresen a ese grupo de telegram porque hay bastante información muy importante y también te indican estos detalles de cómo comprar un chip y llamayá había bien las varios las compras hoy no? no que hoy ¿Cuándo? el mismo lunes pues a mí me las da hoy ah. Pero la, Martes. Pues hoy. se la comproba ayer, porque hoy es martes. <risa> Ay, pues ayer, ahí es bueno. <risa> el mismo lunes. Ay. <risa> y ya. Dice, bueno. mira, Ana Belén Maya, ¿cómo se gestiona el voluntariado Colombia? Gracias a los dos. Ah. Díselo, pero muy brevemente. Y si no, tiene que verlo atrás del comienzo. Ya tú brevemente, si ¿sí, no. Venga, sí. venga, si no te interrumpo. Bueno, enséñale, mira, ya, mira, mira lo que tengo aquí. Luis, esto, ¿Ya le esto, mira, <risa> mira lo que os va a enseñar. <risa> ya, este es el voluntariado ya que ya le confirmaron a un amigo mío peruano. Se ve acá. Ahí, ahí, ahí. Ya, esta es la confirmación ya del que está como voluntario, solamente Cruz Roja. Cruz ¿no? Roja, así es ingresar nada más, haces falta.org, ingresar a la Cruz Roja, dependiendo del lugar donde vas a estar en España, te inscribes y te dicen que si quieres este, participar en charlas para informarte de qué, de qué colaboración quieres hacer o si no para que ya entres a entrevista personal ya sabiendo en qué quieres colaborar en, cruz, en la Cruz Roja. Yo lo que he hecho es eso, simplemente ya di la dirección para que me, me llamen para la entrevista. En, y, igual... En ello ando buscando otros. Sebastián Ay, González. Y Sebastián y ando González. Ando buscando otro, otras opciones. Sebastián González, el link de Telegram lo tenéis. Lo tenéis el link de Telegram lo tenéis todos debajo en del vídeo. De Aquí debajo. Mira, Bosti, ves mirando tu pregunta si A quieres lo que quieras Luis, ¿me pueden hacer un contrato de trabajo siendo camarero? Conozco un caso siendo albañil y hicieron contrato. Bosti, una manera muy fácil que os hagan ese contrato es, como ha hecho Silvia, os venís, os hacéis un voluntariado o unos estudios y podéis trabajar la media jornada de camarero de albañil o de lo que queráis que Silvia me corrija si eso pues. Ana Belén amaya jaimes cómo Dice. se gestiona el voluntariado de colombia yo lo hice desde perú y me citaron para un día lunes o sea lo puedes hacer desde allá. todo es buscando este haces falta se lo recomiendo así es algo muy muy este efectivo Acá el te informan, te indican de qué se trata. Obviamente, preguntando si es que eso te va a servir para un, para un visado de voluntariado también. Porque si no, entonces no, hay que seguir buscando. Guilano Marcelo Naranjo, eh, tienes que hacer como ha hecho Silvia y como estás haciendo. Él se ha registrado en Haces Falta. Haces Falta. Haces Falta. O RG, es la tuya, ¿no? Pues lo mismo que Silvia. Que tienes que verte los vídeos que os hemos hecho, amigo. Esa Silvia, es otra recomendación. Claro. Yo me miré casi la mayoría de los vídeos de la parte que me interesaba, que era voluntariado o estudio. Claro, a ti no te interesaba el asilo. No, porque no, no, ibas porque a no soy <risa> venezolana. Pero los otros sí, claro. Obvio. No, no, sí. pues eh, te lo todo digo. Todo lo que es Gilano, trabajo, Marcelo, estudio claro. y voluntariado. Es que no te podemos decir aquí en, en 30 segundos, o en, en 5 minutos, o incluso en media hora todo lo que tienes que hacer. Mírate los vídeos. Pero Silvia está aquí. aquí Silvia estoy. está aquí. Pero yo le, le pido un plan B. ¿eh? Ah, Pero bueno. es, lo que pasa es que estoy muy insistente. ¿eh? No es así nada más. Todo. No es fácil. Nada en esta vida es fácil. Así que si tú quieres algo bien, tienes que empezar a hacerlo con mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Más que todo, perseverancia. Si no te va bien, pues sigue adelante. Hay que, hay que seguir, hay que seguir. Eso Mira, dice Rafael Hernández, seguir. dice. Soy Rafa, voy a entrar por asilo. Tengo 50 años, voy a viajar en Bogotá. Soy vendedor de seguros. ¿Será muy difícil emplearme en lo mismo en Madrid? Rafael Hernández, te va a ser muy fácil. Todo el tema de ventas, de seguros y ventas en general. Hay mucho trabajo. ¿A que te han salido ya muchas de comercial? Ah sí, otra de ellos de trabajo. Ah, ¿Está buscando ya trabajo? anuncios. <risa> Eso bueno, es lo que voy a silencio sí, de sí, las claro, aplicaciones. decirlo, eh, Rafael, eh. perfectamente vas a encontrar trabajo de vendedor de seguros. Perfecto y que tengas 50 años perfecto también porque además Acá valoran no tu experiencia la experiencia y la esto sí no no ven otras cosas ahora eh, me inscribí en mil anuncios por eso les he dicho descarguen las aplicaciones y una de ellas es Silvia, mil anuncios. amparo escobar amparo dice? escobar no ha visto el comienzo del vídeo me pregunta que cómo hace para conseguir un piso barato en barcelona las encontrado barato en Madrid. A ella le está costando eh, 300 euros. Era ¿sí? si sí, aproximadamente 13 euros al día en Airbnb. 13, 13, 13 euros. euros al día. mírate el comienzo del vídeo. Ya lo ha explicado. Vale, en Airbnb sí. ha buscado Por y si no en milanuncios.com. Dice: es. Mira, Sandra Garzón, hola Luis. Si ¿sí me puedes ayudar, urgente. Llevo dos años, cuatro meses en España. Solicité el asilo ayer me denegaron y no me renovaron la tarjeta roja me dieron una carta que, que dice que puedo recurrir sandra garzón tienes que hablar con un letrado y recurrir a esa carta y ya en cuanto lleve los tres años te queda muy poquito te quedan meses ya pides el arraigo social el viernes voy a estar con el letrado aquí ¿vale? Y Silvia se va a hacer una experta también. Ah, porque por ella es abogada, pero en Perú, y lo vamos a lograr para España. Yo hago las de asilo y tú haces las otras preguntas, ¿vale? Una cada sí. uno Sí, pero antes de sí, ello, sí, añade por favor. Que por supuesto, tú eres claro. la mitad. Y el viernes de tu cumpleaños. <ríe> el viernes de tu cumpleaños. <ríe> sí, bueno, en mil anuncios también lo mismo. Llenar tus datos, subir tu CV si es posible. ¿Qué es lo que he hecho yo? Eh, la... He hecho tres anuncios. Lo que estoy viendo en su móvil. Enséñaselo. Obvio. Enséñaselo. <risa> Tiene perfil en, en mil anuncios. Mira, mira. <risa> Mirad que, qué que ha hecho perfil. Se ha hecho uno de profesora de francés. Otro perfil se ha hecho de profesora de inglés. Y otro de secretaria. Bueno, abogada también. Pero ¿no? de limpieza no se ha hecho. Porque dice que nunca ha limpiado. <risa> no. Ya le digo que no hay que caerse Mira, los anillos. No, eso sí, no. Eso sí, cuando vienes a un país distinto, tampoco hay que ser tan exquisita con respecto a los trabajos. Eh, otro de ello que también he eh, visto otra opción, de que como he puesto tres anuncios, el de Busco trabajo como abogada ha sí, sido hace 12 días, dicto clase de francés hace 10, pues hay que tener mucho cuidado en ello porque a veces te llegan eh, invitaciones de personas que aparentemente te dicen que es para cuidar a abuelitos ah, o que te dicen compañía logo, por de, 20 euros vino, al día de, y eso no ah. eso a menos no. bueno a menos que, <ríe> que lo deseen pero en sí no es no es para algo es meramente para buenas noches ariel carlos ariel montenegro que está en argentina he anunciado donde tenéis la reunión de freesliners en buenos aires argentina pero no sé si he dicho bien la dirección Avenida Rivadavia, Avenida Coyote, esquina el próximo sábado a las 9.30. Pero escríbeselas tú por en el chat, ¿vale? Carlos, Ariel Montenegro, que sé que estás ahí, que te acabo de ver. Oye, que dicen que no es tu cumpleaños el viernes. Míralo ahí en el chat. Dice, es? el viernes no es su cumpleaños natural, pero no es su cumpleaños legal. C -c -c yo no lo entiendo, lo que dice yo es su gárate. Míralo, el viernes es su cumpleaños natural. Ah, pero no es ah, un cumpleaños legal, eso que es... No entiendo, no entiendo la gracia. Es este, mi amigo. Es este el amigo pero explícaselo. Sí, lo que pasa es que eh, yo celebro mi cumpleaños el día 7 porque yo nací el día 7. Es algo muy personal. Bueno, si porque, no, no lo digas, no sí, lo Mi cumpleaños es realmente el 7, así que ya sabes por qué <ríe> es un bromista. ¿Pero es el viernes, es el viernes. Por supuesto que es el viernes. Dice... Yo nací el 7 de febrero y es así dice dice dice cómo es, es el amigo. bueno pues le tu chat yo voy cogiendo es que sur, prilines podéis amigo, preguntar podéis eh, preguntar prilines así chileno. de aprovecharos que ha venido ella solita sin tener a nadie aquí bueno tiene a todos los prilines ay gente Oye, el sábado vas a ir a la reunión de prilines por favor claro. el sábado a las 4 de la tarde en Madrid los prilines que estéis en Madrid al metro callao y los que estéis en Argentina a hablarlo con Ariel que está ahora mismo en aponte el un, chat un. vale a ver, venga, preguntas. Eh, ¿Cómo enseñas lo de la aplicación, el mismo teléfono o impreso de la habitación? Nos dice Matty. Ah ya, ese sí, déjame a mí. Vale, Dilo, dilo. Sí, el, el, por ejemplo, el, lo que es cuando ya haces el contrato ya pagas en la habitación de eh, la página de la aplicación Airbnb. Airbnb. A Airbnb. Airbnb. Es un lío. Yo también me. Ya. Miedo, te lo pongo. Este te va a salir ahí para que imprimas, en todo caso guardalo como un pdf y luego lo imprimes, yo lo que hice es imprimirlo y a la vez tenerlo en mi celular, porque cuando el policía de migraciones me dijo eh, la, la impresión pues, no había salido tan tan este clara y me dijo, pero si sí tienes la aplicación y que sí, tengo la aplicación, entonces muéstrame ahí. Le mostré incluso hasta la conversación que tenía con mi anfitrión y me dijo, ah, ya está, ok, bien. Yo lo que Bienvenido. diría que la aplicación Airbnb es, fiable sí, es Airbnb. fiable. sí, porque tú estás pagando no directamente al empleado, o sea, al, al anfitrión que igual te podría engañar a veces por mil anuncios, en Airbnb es la aplicación la que cobra, que a su vez paga luego al... al Cómo le llamas al anfitrión. anfitrión. Entonces ahí hay como una seguridad. Exactamente. Le ha costado 13 euros al día, mucho más barato que un hotel, incluso que un hostal y le vale para, para, para pasar, ¿verdad? Lo enseñaste en inmigración. Claro. Que nos está diciendo aquí. Pero tú también puedes ver preguntas, ¿eh? ¿Sí? Dice Bosti. Venga, Bosti, que te respondo. Dice para hacer el voluntariado necesito llevar los papeles desde mi país o puedo hacerlo en el consulado de Argentina en España y apostillarlo puedes hacerlo de las dos formas vos y lo puedes hacer directamente en el consulado de españa en argentina y te ahorras el boleto de vuelta y te ahorras el traer los 95 euros por día si vienes como turista o puedes hacerlo como lo está haciendo ella silvia que ella se ha venido como turista ha enseñado sus 95 euros aunque no se los ha tenido que dar a nadie eso sí venía con el boleto de vuelta y ahora estando en españa que lleva tres días más o menos tres no eh, el domingo, domingo. lunes martes tres días está buscando un voluntariado, tiene algunos ya hablados, en la Cruz Roja, en Hacefalto RG, y también está buscando por si acaso, plan B, unos estudios. Así es. Y todo ello lo tiene que gestionar aquí antes de que pasen 60 días desde hace tres días que Ajá. no. vale Así O sea que las es. dos formas son válidas y si vienes traerlo todo apostillado como ha hecho silvia para porque viene bien que traigas que apostillado no es caro pero demuestra que sí, sí. tus documentos son buenos son válidos aquí en españa porque claro los de argentinos antecedentes penales, certificado todo, todo. médico todo lo que sea necesario y no tener miedo a traer sus títulos en las maletas ¿cómo? no no traer miedo eso lo he visto mucho no voy de turista tú puedes traer tus títulos porque igual Porque si decides. Este les, claro, les es, legal, da... es legal. Es legal, bueno, es legal. Claro. Yo digo, igual me quedo luego. Documentos? Igual me quedo aquí un año estudiando, señora gente o haciendo un voluntario. Como va hacer no? Silvia. Tú también puedes leer las preguntas, sí, que luego sí. me dicen que no dejo hablar. Entonces todo para ti si quieres. Tal. A ver, dice. Yo le digo, mientras a Luisa Fernanda, ¿puedes tramitar el empadronamiento con la reserva de Airbnb? Sí. Más que con la reserva cuando estés físicamente. Por cierto, te has empadronado, te vas a empadronar. Pregunto, no, tampoco es un pecado. El NIE tiene cita, ¿no? El NIE sí tengo cita. El día viernes 7, mi cumpleaños. Ya no se me va a olvidar, es el viernes. Sí, lo tengo a las 11.45 y la mañana. Madrid. ¿Prior es que estés en Madrid? Silvia está en Madrid. Silvia está en Madrid. Bueno, sigue, sigue, perdón, perdón. Yo ya lo estoy conectando. Bueno, vas a ir al juez. El sábado vas a la reunión, ¿no? Por favor. Perdóname, perdóname. Ya, eh, con respecto a qué? estábamos hablando, que si el voluntariado podría trabajar, si sí, de claro, claro que puedes trabajar, con pero voluntariado, eso hablamos del voluntariado. Y, también con estudio, y con igual. estudio, con y los dos puedes trabajar. trabajar, puedes trabajar la mitad para estudiar y la otra mitad para trabajar, la mitad para ser voluntario y la otra mitad para trabajar. Y trabajas en lo que quieras y el dinero para ti. Y alguien me pregunta si el voluntariado costaba dinero. El voluntariado no cuesta dinero, a veces algunos te ofrecen alojamiento por hacer el voluntariado y comida. Otros algunos no. Vale, pero, pero el voluntariado sí, no se trata de hacer una labor voluntaria por la sociedad. Y a cambio el sí, estado sí. te deja trabajar y residir legalmente 20 horas, la mitad del tiempo. ¿Vale? Así es. Aquí, por ejemplo, nos pregunta Johan Lozanos. Hola, Silvia y Luis. Una pregunta para ti, Luis. Ah, para ti, Luis. Cuélame pues, la por si. Sí. Dices que hay trabajo en la limpieza. ¿Me puedes dar algunos tips para encontrar no, este tipo de trabajo siendo yo hombre? Él te dice, ah, uh -huh. Bueno, ya ahí lo complicas un poco pero hay igualdad de hombres y mujeres yo he limpiado silvia nunca ha limpiado yo no, ya le he dicho sí, que yo sí. mi casa me la limpio claro que no, tú has dicho en que tu, cuarto en tu Perú. cuarto de tarde en tarde de ah, muy tarde en tarde no sé si trabajaba lo en público. Perú de, de noche a día, claro. de día claro, a claro, noche yo le he ¿a dicho dónde? que yo limpio mi casa Así puedes trabajar siendo hombre <ríe> <no> mira <ríe> a una, le están pagando la limpieza ahora en españa diez, en madrid 10 euros diez, la, hora. la hora yo he hecho aquí entrevista a una chica de bolivia que estaba ganando 1200 euros al mes limpiando por libre y no ganaba más porque no le quedaban horas tenía y, y libraba un día porque ella quería 10 euros la hora si eres chico pues yo creo que también yo tal creo que también te harán la entrevista hombre muchas mujeres muchas señoras prefieren una, una chica para limpiar no lo sé pero yo creo que un hombre también Ay. yo si tuviera que limpiar yo mi casa me la limpio yo está bien yo no tiene que haber discriminación pero ni no, para un lado ni para el otro no debería o sea que mi respuesta es que sí yeah. busca en milanuncios. .com, créate un perfil de limpieza perdón te toca <ríe> Yo sugárate. <risa> los títulos los lleves a la maleta de mano o en bodega. Sí, y ya. miedo a llevar títulos. explícaselo no, tú. Acércate, les cuento que no explícalo. me dijeron absolutamente nada con respecto a los. Yo traía así, traigo Ay, títulos así. Títulos apostillados. Todo he traído, traído y un fight. Un fight. El... Y... ¿Y en bodega o en mano? En, no, en, en, en mano. En mano. Y ya lo pasaron en Una biblioteca. Mirada. ¿Viene usted de turista? Sí. ¿Y todos estos títulos? Pues que igual me quedo a, ser a estudiar. A mí no me lo preguntaron y se lo, lo hubieran preguntado. En mano, si quieres. Si te va más cómodo en bodega, lleva en bodega. Pero, Pero no, por no por miedo a inmigración. Bodega. No, por no miedo de inmigración. en mano. Oye, arriba. por cierto, que me ha dicho el letrado, el doctor que tuvo un tema una prisliner que no la dejaban entrar en Barajas el pasado sábado no era Silvia otra no, y tuvo que no. ir allí a ayudar a la prisliner a que la dejaran entrar el próximo viernes vamos a estar con el doctor y nos va a explicar lo que hay que decir en el aeropuerto así es. porque tuvo que ir a ayudar una, a una prisliner aquí en Barajas ah, otro tip para ingresar a aduanas no contestar más de lo que no te pregunten así que si no te, no te preguntan otra cosa no digas nada si te pregunta, va que vienes turismo eh, tu reserva aquí está tú seguro aquí está, no más. ¿Y estos títulos? Estos títulos, si te preguntan, bueno, por si... De por si me quedo estudiar para estudiar algo. o hacer un voluntariado, ya o sea, está. ¿por qué no? Claro, no? lo hago queriendo para que ellos... Claro. Por cierto, otro like, por si. Sí, el que no haya puesto like, like, y like, like, para llegar a mucha gente, a mucha gente. Y compartan, decírselo a la compartan. gente. Escuchar que el próximo viernes estamos con el doctor que nos va a decir lo del aeropuerto, muy importante, ¿eh? que tuvo que estar el sábado ayudando un prislinés. Y Eso va a ayudar mucho ¿eh? para sí. los que quieran... Sí, sentir. porque a veces te pasa como a Silvia que dicen, pase, pase, pase, pero hay otras que, que te no. remiran. Sí. Y entonces hay que estar preparado, siempre para pero los primeros... tranquilos, siempre. ingresar normal, porque al final ingresas bien, ¿no? Legal y bien. Entonces es normal las preguntas que se te hacen mira, respóndelas con tranquilidad no, y créeme sí. que te van a dejar pasar nos dice Andrés Escobar que cuánto dura el voluntariado depende hay voluntarios que duran tres meses seis meses okay. lo más aconsejable que dure un año cuanto más dure ese es voluntariado mejor, mejor porque sí. más tiempo puedes estar la visa te la dan por el tiempo que dura el voluntariado Ay, no es aconsejable mira. más un año por lo menos hasta un año te lo dan Luis. dime pero ¿no se puede renovar di, di, di. Alan Cabanillos Villanueva muchas gracias me está diciendo que feliz cumpleaños que pase un bonito cumpleaños claro, ¿no? claro que lo va a pasar muy bonito <risa> Eh, Nate no Alear, tu maestro de obra, mínimo, a ver, mínimo, mínimo, mínimo, de 1200 para arriba. Mírate los vídeos que hicimos con Jennifer de la construcción, que trabaja en una constructora aquí en Madrid y nos dijo precios. Pero dijo que el más barato, más barato, 1200 de ahí para arriba, ¿vale? Robert Arenas, Luis, es un duro, qué labor tan bonita. Bueno, gracias, gracias. Por devolvérmelo con un like, por fin. Y con ah, suscripción, el que vea esto y no esté suscrito, que siempre emitimos en directo. Siempre, siempre. Brilen siempre, siempre, siempre emite en directo. Bueno, ayer no. Ayer el caso de Dinamarca, no, pero lee las preguntas. ¿Sí ¿Estás qué hablas sí, ahí? Bueno, pues Luis? interrúmpeme. mí. Ay, que no sé cómo tú, Luis, no sé cómo tú. Ya, que no. Esta habla más que yo. Primero. A ver, a ver. ¿Cuántas horas se puede trabajar con voluntariado? Bueno, a mí me estaban diciendo que entre tres horas las tres horas dos horas dependiendo no sí de máximo cuatro mm. horas. es que lo pueden distribuir a veces lo puedes Depende. distribuir por horas al día tres cuatro horas al día y otras tres o cuatro para el voluntariado y tres o cuatro para ciudad o se puede distribuir por semanas o incluso por meses eh. Así también es. por meses que ya os haré vídeos explicándolo nos dice Katy Vázquez venga hola sí. dónde encuentro vacantes de voluntariado hacesfaltas.org chicos y, y, y la favor, cruz, roja, apúntelo, cruz, roja. cruz roja española también, también tu amigo lo encontró por Cruz roja. roja ese es otro uh, Diz, dice eh, ariel que recuerden lo de los posgrados y los máster que comienzan en septiembre cierto ¡Ah! cierto lo que dice ariel sí. es cierto aquí en españa los posgrados y los máster suelen empezar septiembre octubre a más tardar Ay, Ever Vega. Sí, Silvia, por favor, atenta a la audiencia, que aquí no estamos en Instagram. Es que Silvia ha hecho tres consultorías ya en Instagram, como lo hacemos todos los días, sí. pero en, en YouTube no. En YouTube no, pero que muy bien, que es broma. Que es broma. Es broma sí. ¿eh? A ver, eh, tías, dicen que un permiso de viaje va a ser una visa. No, Otro. no, no. Lili, Lili, ¿qué la, página busco en el voluntariado? La, haces falta, haces org, falta. cruz, roja, o cruz española, roja española o voluntariado en españa en google nos va a salir mogollón vale no vamos a decir solo una que luego pasa como en yo repueblo todos a yo repueblo y yo repueblo petar yo a apetado pero españa sigue necesitando gente para republar por ejemplo vamos hoy dice así el perfil de este joven dice buenas noches Luis. es mejor tomar un vuelo directo a madrid o es mejor irse por otro lado bueno en particular yo lo para que me salga barato porque me imagino que esa es tu, tu pregunta dónde quieres llegar es que eh, lo hagas con mucha anticipación si lo compras seis meses antes te va a salir incluso te mismo te llegan ofertas y si no también puedes hacerlo eh, por este escalas he que también por cómo ese lado lo hiciste? yo lo hice con seis meses de anticipación y directo y directo vale o sea que las dos opciones son buenas ¿no? Sí, son buenas pero muy aconsejable hacerlo con tiempo en cuanto más tiempo, con más, más, tiempo barato. Mejor, más barato sí. incluso también dicen bueno me comentan que hay unos tips por ejemplo comprarlo o, o ver lo que es de madrugada dicen me dijeron unos tips por ahí de que a veces encuentras promociones que solamente salen no sé por qué será en la madrugada eso es otro también que podría ayudarnos. A Daniela Vázquez te diría que mires en milanuncios.com. Milanuncios. Ahí puedes encontrar pisos baratos en Barcelona. Y sí. subsidiariamente en idealista.com. ¿Vale? Y sobre todo hablando, networking, hablando con la gente. Hombre, lo de Airbnb está bien pues para el primer mes. O incluso bien, para el que viene como turista para siete días. Claro, pero ya para definitivo podéis encontrar mucho más barato. Más barato. Ella está pagando 13 euros al día, está muy bien. Pero claro, ya luego para quedarte un año, ya no sería Ya, ya puedes encontrar sí, más barato. Tendría que haber otro lugar. Aquí en Madrid, una habitación puede valer 300 euros al mes, pero si la compartes con alguien, Entonces con sería otra chica, 150. Ejemplo, sería la mitad. Claro. Claro. Chicas. <risa> A ver, feliz Dice, cumpleaños. Ay, qué lindo. Gracias por tu apoyo. ¿Cuál es tu link de, de Telegram? A ver, eso podría link de Telegram lo tenéis abajo. Abajo. abajo y ahí, ahí podéis hablar con todos los Prilines, incluida con silvia sí, ahí que estás cuenta. en telegram también claro. ¿eh? debajo de todos los vídeos está el, el telegram de los Prilines que lo hacéis vosotros mismos lo administra david y y, Zu y rafael paredes y algún administrador más ¿vale El debajo Gracias. del vídeo tenéis el link de telegram mira dice santiago bucio la luis soy mexicano quiero emigrar a españa como voluntario puedo acudir a la embajada de españa aquí en méxico o viajar como turista y solicitarlo allá de las dos formas puedes hacerlo santiago te aconsejo vayas primero a la embajada al consulado allí en méxico y te informes pero vamos silvia lo ha venido como turista y lo hace aquí lo que hemos dicho al principio del vídeo vale no lo vamos a repetir claro si te quieres ahorrar el boleto de vuelta pídelo en el consulado y, pero te tienes que hacer primero voluntario y luego ir al consulado si te quieres um, hacerlo como silvia silvia ha venido aquí para explorar Vale. Y también, por ejemplo, con lo de la también para sacar visa de estudio, sí, es lo también mismo. puedes por ejemplo, eh, ingresar a implica campus o magister e encuentras. Oye, mí, buena pregunta. Perdona, bueno, buena pregunta la que nos hace Marquendo Capón. Uh -huh. ¿Cómo vas a hacer para justificar el dinero para los meses que dura el voluntariado? Muy buena, Marquendo Capón Caponi. Bueno, si me digo mal el nombre, perdonadme Es que no lo hemos hablado eso. Para el voluntariado o para los estudios, os piden que justifique y se nos estaba pasando, gracias por la pregunta, que hay que justificar unos 500 euros por mes que uno dispone. Ahorros. Ahorros, ¿no? Ahorros. Ahorros. Tampoco es necesario, serían seis mil euros por un año, sí, pero no hay que dárselos a solamente A enseñar, enseñarlos. Ahorrar, eso es lo que hay que hacer. Sí, eso es, de... es un poco la peguilla, pero claro, uh -huh. algo todo no todo es te toca pero no vale solo las de feliz cumpleaños <risa> es que... yo las de feliz cumpleaños me las estoy saltando <risa> ella, ella lee le las de feliz cumpleaños la de Facebook la... Es, broma, no. es broma no te enfades <risa> <risa> que tiene carácter eh ah, Silvia sí, tiene supuesto, carácter sí, tiene carácter, carácter si no claro está bien está bien en un país en un, eh, sí. una ciudad así mira como es esta hay que tener carácter ¿a? dice mira te leo yo otra o te toca es que te toca ah. eh pero te toca a ti lees tú una si quieres no Dice, ¿se puede renovar, Enrique Achar? ¿Se puede renovar el voluntariado antes que termine? Sí, porque es como la de estudios. ¿Se, sí, Yo ¿se creo termina? Que sí, mira. Continúa, os okay. digo, el la visa de estudios y la de voluntariado entran en el mismo cuerpo legal. Eh, la podéis renovar o 60 días antes de que termine el el estudio que estáis haciendo, el voluntariado que estáis haciendo, o subsidiariamente 90 días después. Pero si lo renováis 90 días después de que haya terminado, os pueden poner una pequeña multa. Por eso es mejor renovarlo siempre en los 60 días antes a que Todo es anticipación. Pero todo es renovable. Todo lo que podéis hacer desde el consulado lo podéis hacer desde España. Vamos. Flor Baudino, ¿puedo quedarme en casa de un familiar o amigo en el tiempo del voluntariado y constatar sí. que tiene medios económicos? Claro. Sí, puede ser. Suficientes sí. para mantener claro. Si justifica, sí, obviamente si mostrar lo, nada mostrarlo más. Mostrarlo. Puede ser que tu familiar diga: mire, yo respondo los 500 euros. por ellas. Por y el con eso te vale, sí bueno pues, pues no vamos a alargar el vídeo si tenéis ¿Te alguna vídeo importante eh, yo decir que lo de dinamarca de nuri el vídeo anterior que ha habido un debate porque decía que a los colombianos que le trataba muy mal pero luego ha habido alguno de vosotros y yo lo respeto que ha dicho que no que en dinamarca trata muy bien a los colombianos pues yo he publicado el comentario por supuesto y he cambiado el título he puesto interrogación porque tiene razón yo nuri la creo ella dio su testimonio pero yo no estaba allí en dinamarca no lo puedo comprobar entonces yo estoy en medio prilines Aquí cada uno da su opinión. Nurí dio sí, su no. opinión. Y Silvia ustedes su toman opinión? la decisión. Exacto. Ustedes toman la decisión. Exactamente. Entonces que yo ahí soy neutral en Dinamarca yo no estoy en Dinamarca. Nosotros no lanzamos todo lo que hemos vivido y y vosotros y os, decidís. Tú decides claro. qué lo que quieres. Sí, pero sí, ya, sí, aquí está de carne y hueso. Ha llegado. Un... <ríe> eh, sí. Nos vas a mantener al tanto, ¿no? Por supuesto. De los progresos. Claro, eso es lo, a eso vengo. Vale. <ríe> os recuerdo las reuniones de los prilenes tanto en Madrid. El próximo sábado, como en Buenos Aires, Argentina, también el próximo sábado, ¿vale? Eh, like, por favor, el que no lo haya puesto. Compartir, compartir. El que decíselo a las personas. Que y, les interese venir a. Exacto. Y, y, y, ah, y que, que, que muchas gracias, es Que mañana, ya no sé, mañana, ah, sí, mañana mañana resolvemos las consultas del chat, ¿vale? Mañana resolvemos consultas del sí. chat. Sí. Y el viernes con el letrado. Exactamente. Y Silvia nos va a mantener al tanto de sus progresos por supuesto, por supuesto. Espero venir a hacer otro ya cuando teniendo algo mucho más concreto. Pero sí. eso ha venido a hacer un voluntariado, a hacer un estudio, conseguir un trabajo que pueda sostener, obviamente compartido ¿no? entre el voluntariado o estudio y pues eh, más adelante no eh, poder hacer un curso ya que tenga con mi especialización y poder ya homologar y poder trabajar acá. con las Esa primeras idea. ganancias eso obviamente es que más caros, ¿no? primero esos, esos tengo, son muy caros no lo de claro, especialización sí, cuánto pueden valer más o menos silvia dos mil euros más o menos Ah, pues no me, no me parece uh, muy, muy caro aparte eh. hacer unos exámenes que incluso ya he traído algunos ya. para el futuro que es, por ejemplo, antecedentes, eh, que no haya o que haya ejercido mal mi carrera en mi país, ya me he traído incluso papeles, y dar un examen al Ministerio de Justicia, pero eso, eso es para el futuro. Eso, pero por claro, ahora, Primero ganar dinero, ahora. yo le he recomendado que limpie, que son 10 euros la hora, 1.200 al mes o con un voluntario sería la mitad 600. Así es. Pero Silvia no ha limpiado nunca. <risa> Que y lo está eso. pensando, no, pero también está buscando de secretaria y, y, y de, de profesora, sí, que me de parece bien. Profesora de porque hablo francés, habla um, inglés y pues también estoy buscando trabajo de francés. Bueno, me gustan los Yo idiomas. Yo pondría de que... todos y de niños, no te gustan los niños. Ay, claro, pues también supuesto. pon de niños. O sea, bueno, no tengo, pero mira, me gusta. Pon de ah. inglés, pon de francés, que lo has puesto. Pon, de secretaria, pon de, de secretaria y pon de niños y pon de limpieza. Y lo primero, que caiga y a de ganar de dinero, arreglar el voluntariado o los estudios y luego ya en una segunda fase, entre unos meses se sí. hace la especialización yo lo que te sugiero pero cada uno toma su decisión hay que empezar con pie derecho positivo y todo a la buscar alegría. eh porque no cae del cielo nada chicos pero lo que importa es el buen hacer la no, alegría sí. las ganas que tú las tienes Ay, sí. se ve se ve se ve Mira, aquí no, estoy sí, aquí, aquí, aquí estoy gracias. aquí he estoy seguido. me he venido a hacerte la entrevista Silvia sí es una decisión claro. muy difícil que tomé pero yo estoy segura y estoy acá ya verás cómo va genial sí vale. tiene que ser Brillines hasta mañana, mañana nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias, gracias, chao, chao. <risas>